Está en juego el destino de todo lo que está vivo. Y Unicron viene en camino. ¡Uy! Creí que éramos compas. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. Nunca se han enfrentado nada igual a esto. Déjalos que vengan.